Se me apareció el diablo qué forma tenía una forma repugnante era como un muñeco como un demonio de Tasmania, pero sin gracia uh -huh. es decir una masa, y olía más sí, y olía fatal